Y bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, algo más que un canal, evidentemente un sentimiento. Hoy tenemos el día lleno de noticias, eh, para hacer un resumen del día de hoy, vamos a empezar por Hideo Kojima. Hideo Kojima eh, no tiene abuela, ya lo sabéis, eh, Hideo Kojima, después, después de, eh, por encima de Hideo Kojima, está Hideo Kojima nivel dios. Solamente eh, Hideo Kojima puede eh, contra Hideo Kojima. Solamente él se puede autodestruir a sí mismo o eh, llegar al paraíso. ¿A dónde llegará? No lo sabemos. Pero lo que sí que tenemos claro es que habrá un Death Stranding 2. Esto es algo que se le había colado. Pero bueno, tampoco, tampoco está eh, se había suelto un poquito la boca a Norman Redux, ya sabemos que es el, el, el actor que hace de, de protagonista en de The Stranding, y también sabemos que la actriz eh, L. Fanning forma la parte del reparto de uno de estos nuevos videojuegos de Kojima Productions. Aquí vamos a hablar, eh, vamos a leer un poco lo que dice ...en declaraciones que hizo para la revista The Guardian. Kojima no compartió nada específico sobre sus nuevos juegos... ...pero dijo en términos más generales... ...que uno de ellos... ...es casi un esfuerzo sin precedentes. Como digo, frases muy lapidarias... ...que luego veremos en qué, en qué, en qué se transforman. ¿no? Y que ha estado esperando a que la tecnología esté disponible... ...para poder hacerlo... Es casi como un nuevo medio, dijo. Si esto tiene éxito, dará un giro a las cosas, no solo en la industria de los juegos, sino también en la del cine. Ya cada vez uno tiene más ganas de saber en qué diablo se está trabajando. Reiterando que se trata de una tecnología completamente nueva y de un nuevo concepto, Kojima dijo que quizás tendría más éxito comercial si no fuera la primera persona en crear cosas nuevas. Eh, tómenselo como quieran, esta declaración. Eh, yo tendría más éxito si otros hicieran lo mismo. Bueno, puntos suspensivos, no digo nada. Dejadlo en la caja de comentarios, por, su, por supuesto, dale like, suscribiros si no os habéis suscrito ya, y, y todo el, el tema. Vamos a seguir con este, con, con, con esta noticia. Dice, para la primera persona todo es difícil. Dijo, pero yo quiero ser el primero. Quiero seguir siendo el primero. Esto más que una declaración eh, de... Voy a hacer un, un gran juego. Esto es una declaración de intenciones totalmente aquí hideo kojima no está diciendo voy a hacer el mejor juego del mundo no, o sea, voy a hacer el mejor juego del mundo a lo mejor o a lo mejor no pero desde luego va a hacer algo que no vas a ver en tu vida es algo que ha salido de esta mente ko kojimera y habrá un dead stranding 2 sí es probable que Kojima esté trabajando ya en una secuela de Dead Stranding, según un desliz, como dije antes, de su protagonista Norman Reedus. Y está trabajando en un proyecto con Xbox utilizando su tecnología en la nube. De los dos es más probable que se refiera al proyecto de Xbox, evidentemente, ya que ya no solamente utiliza Xbox, sino Microsoft también, ya que no es la primera vez que habla de él de forma tan grandilocuente cuando se anunció en junio, Kojima lo calificó de concepto nunca antes visto, que se basa en tecnología punta bien, todo esto y aparte es, dice ya para terminar, dice es un juego completamente nuevo que nadie ha experimentado o visto antes vuelve otra vez las campanas a sonar, dijo Kojima he esperado mucho tiempo para que llegara el día en que por fin pudiera empezar a crearlo y Recientemente hemos sabido que L. Fanning, L. Fanning forma la parte del reparto de, ese, de uno de los nuevos videojuegos de Kojima. Bien, eh, no sé si he tocado el tema del de Ace of Mythology, eh, viene de los mismos creadores de Ace of Empire, y eh, es un juego que se salió en el 2002, si no creo recordar mal, y que a diferencia del Ace of Empire, que es un revives eh, historias de guerra eh, epopeyas históricas y todo eso bueno pues a diferencia del de, de ace of empire el, el, el ace of mythology retold que es el que va a salir ahora es un bueno el que, va, el que se está ahí haciendo es un juego eh, que ya salió en el 2002 como digo y que tiene que ver más pues con la fantasía que tiene que ver más con las leyendas nórdicas egipcia griega eh, de las culturas más eh, importantes y sus y su mitología ¿no? su, su fantasía es un juego que venían reclamando incesantemente eh, una entrega moderna del título Dice, en esta nueva edición titulada Ace of Mythology Retold, la idea de los desarrolladores es mantenerse fiel a la esencia que ofrecía el título original, pero agregarle gráficos modernos y una jugabilidad más adaptada a la actualidad. Aún no sabemos en qué fecha podremos disfrutar de, este, de esta entrega, pero lo que sí que se sabe es que estará por supuesto, día 1 en el PC Game Pass. Yo no he probado todavía el, el Ace of Empire en, en consola. He visto a Playmanía sacar de. Yo qué sé. De, de, de sacaría la mierda esa? De el juego de Ace of Empire. Pero versión Playstation 2. Vaya mierda, le tengo que recordar a Playmaníaco que es una puta basura ese juego ese port que corta y pega y que, que es insufrible prueben es que de verdad, prueben a jugar un Ace of Empires en una consola yo no lo veo, no lo veo otra cosa es que tú en Xbox Series X hayan decidido ponerlo eh, para que se utilicen los mandos, pero también hay que tener en cuenta que siendo una consola híbrida entre ordenador y consola, a la que se le puede poner un teclado, un ratón, puedes jugar al Ace of Empire cuando quieras, así que no hay ningún problema. Yo creo que, que así es como debería de ser, debería de demostrar de Xbox en, ese, en, en esto que estoy diciendo y poner todos los Ace of Empire listos en el, en el, ya para consola, pero no para consola para que lo juegues ahí porque eso con un mando, de verdad, yo no lo veo, yo no lo veo, sepan disculparme, seré muy antiguo pero ya es complicado jugarlo con el teclado y con el ratón, y no, no sé, de verdad, eh, es cuestión de probarlo, pero bueno, en fin. Se confirma también el desarrollo de The Witcher, el remake, que por cierto, he visto un vídeo antes de crítico de 20, que dice, como pre preguntar, hay muchos remakes ¿no? y es verdad es verdad hay, hay muchos remakes da un poco la sensación a veces como de que que la industria de los videojuegos ha perdido un poco la originalidad como también la ha perdido el cine o como también la está perdiendo también las series y, y tienden a recuperar esos viejos clásicos a relanzarlos nuevamente porque saben que con ellos hay un hay un hay un público ya hay gente que le encanta tal juego y lo va bueno vamos o sea, imaginaos un gta 5 remake nunca lo he comentado porque no quiero darle ideas a rockstar malas ideas prefiero que se concentre en el gta 6 que que se concentre más en el gta 6 por cierto podéis ver muchas imágenes en el vídeo que hice de gta 6 porque se hizo en el momento en el que bueno que estaba la cosa muy calmada y pasó el vídeo gracias a dios pasó sin pena ni gloria pero por lo menos pasó no hubo ninguna no, no lo tiraron para abajo sigue sin no tiene ni reclamaciones ni nada Vamos, perfecto. Y a mí no me han tirado el canal ni nada. Eh, por lo tanto, bueno, ya, ya me habrían dado el aviso, de hecho. Ya me habría, ya, os aseguro que ya me hubieran dado el aviso. Vamos, es que los de YouTube no te dejan ni un segundo. Vamos, eh, los de YouTube en un segundo ya te dicen, fuera. Esto ya no, y lo eliminan. Pasó con otros vídeos. El mío no, el mío, os digo que en el, el mío se hizo antes de que decidieran tomar esa decisión, por lo tanto, a... me libré, <ríe> y ya no lo quitan, entonces lo voy a poner ahí para que lo veáis, eh, el... pero vamos, ¿qué es lo que vais a ver? Porque yo todavía tengo eh, mucho contenido del GTA 6 del que se filtró, y realmente lo que se filtró, eh, era la confirmación de dos cosas una, que había una especie de Bonnie Clay, un protagonista femenino y una protagonista, una protagonista femenina y un protagonista masculino, que no sé si son parejas, si son hermanos, o yo qué sé eso ya lo veremos por lo tanto, veis que no, que no rompe en nada eh, el, la historia, lo que se filtró lo que se filtró ...básicamente eran... ...vídeos... ...testeando... ...cosas... ...sí... ...en algunos incluso se ven... Eh, ...pues... cómo actúa la inteligencia artificial... ...en... en, en ...según qué casos... Eh, ...como... ...como cambian de arma... ...que es como una cosa... Bueno, ...para echarla para atrás... ...y lo tenían ahí... ...pero esos son esos son... Eh, vídeos, eh, cómo decirlo, eso no, no, no dice nada del juego, eso es el, la parte de, trasera, digamos, del telón, del teatro. Lo importante es eh, cuando los actores estén preparados, cuando eh, por fin veamos imágenes más concisas del juego, ahí ya sí que podremos darle. Una cosa que es importante, eh, es el Unreal Engine 5 para mí ya todos los juegos tienen que estar hechos con Unreal Engine 5, sí o sí señores de Rockstar ni se les ocurra hacer uno con el Unreal 4, vamos a estas alturas no y este eh, remake de, de Witcher, que por cierto viene perfecto para poder entender todo el lore de, la, de, de Witcher, Witcher mucha gente todavía cree que el protagonista es Gerald cuando realmente el eje principal de la narrativa de este de este juego es Ciri es Ciri de hecho quiero recordar que un, alguien me dijo no, y además este juego hay que leer los libros y todo eso. Bueno, este, este hombre está como yo con Resident Evil que tenemos hasta dos libros y nos buscamos eh, 100.000 cosas bueno, yo estoy ahora ya por ir a por los cómics. Eh, ya sabéis que para mí Resident Evil es una de las sagas más increíbles, eh, sobre todo la, la original, en verdad, la de, la de los zombies, la de los años 90, y no en lo que ha derivado un poco Resident Evil, que no me gusta tanto. Aún así sigo siendo fiel, evidentemente, a, a Resident Evil, y veremos a ver cuánto estoy esperando con, con muchas ganas el Resident Evil 4 bien otra cosa de la que hay que hablar el calisto Protocol ya que vamos a hablar un poquito de terror hay que decir que el creador de calisto Protocol que ya tiene el juego en GOL el juego va a salir en GOL la es inaudito que la, es la primera vez que veo yo bueno la primera vez eh, que me acuerde por lo menos que sale un juego ya directamente en gol esto es algo bastante bueno por otro lado se confirma aquello que yo había dicho ya muchas veces y es que eh, hay muchos niños ratas en xbox ya ¿por qué? aquí lo dice en generación xbox ¿cuál es la razón? ¿cuál iba a ser la razón? pues que tiene todos una serie es Casi la mitad de los compradores de una Xbox Series S son nuevos en Xbox. El éxito de Series S sigue siendo muy positivo para Microsoft. Los americanos sabían de la importancia de competir en precio ofreciendo un producto acorde a varios bolsillos y por ello eh, el modelo S está rompiendo los esquemas de la propia Microsoft. O sea, está rompiendo lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que iba a ser un éxito, pero no tanto con éxito sabíamos que iba a hacer pero no tanto la verdad es que nos está llamando poderosamente la atención y para bien en el reporte de los últimos resultados financieros de la compañía los americanos nos han mostrado unos datos que cortan la respiración los ingresos por hardware se incrementaron en un 13% mientras que los ingresos por juegos crecieron un 4% ambos datos se miden de manera interanual, Xbox S muestra su fuerza, el caso es que dentro del discurso de Satya Adela, al presentar estos resultados hay una frase bastante reveladora que demuestra nuevamente la fuerza que tiene Xbox Series S dentro de la estrategia de los americanos, ¿no? de ponerlo accesible a todos los bolsillos, y es que casi la mitad de los compradores de este modelo llegan nuevos ...al ecosistema de Xbox... Eh, ...es interesante... Eh, ...porque confirma... ...en cierta manera... ...lo que muchos sospechábamos ...que el modelo S... ...es un arma para atraer a nuevos compradores... ...que por supuesto de dónde vienen... ...de dónde creéis que vienen estos nuevos jugadores... ...de qué ecosistema viene? ...de qué fauna viene? ...exactamente... Eh, de los que dicen pobre Paz de los que dicen que los que se compran una Xbox son pobres eh, los que hacen memes eh, racistas incluso no voy a comentar nada al respecto sobre ese imbécil eh, pero bueno mmm, o sea y luego juega en una Xbox One ya ni en una PlayStation 4, no, en una Xbox One, tócate, tócate los bemoles. Vamos. El podcast número 29, ya vamos para el número 30 y eh, espero que deje, que bueno, si no os habéis eh, si no suscrito, que os suscribáis, que le deis a la campanilla, que le deis a like si os ha gustado el vídeo, eh, poned en la caja de comentarios lo que queráis salvo que sea alguna grosería porque ya desde ahí ya no me meto mmm, posiblemente ni las vea porque es que el propio youtube te la elimina el propio youtube ya no deja que, que hagas este tipo de mensajes pero bueno ahí está eh, amigos este es el resumen del día de hoy espero que os haya gustado las noticias y nos vemos en un próximo programa en Toxic Game Channel con ustedes el vengador tóxico Muchos besos para todos ustedes y hasta el próximo programa. Espero que dentro de muy poco. No sé si el día 28 estaré o no aquí. Seguramente sí, pero bueno, será para hacer un café tóxico o algo así. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.